Como dije antes, lo lamento bastante. Y dije ahorita que él me golpeaba continuamente, esa es la verdad. Entonces, él me amenazaba mucho en, en esos días. No obstante, me dijo que si me iba para la casa de, de mi familia con mi hija, también es hija de él, me iba a matar. Entonces, en esa, en esa madrugada del día primero a las 5 como ya lo, lo dije, empezamos a discutir, él llegó, quiso estar conmigo, yo no quise, porque ya como habíamos terminado, no había nada que, que nos unía, solamente la niña. Y me agarró por los cabellos, forcejeamos, fui fuimos a la cocina, él agarrándome de, la, de, la, de, la, de los cabellos, tomó un cuchillo, se le cayó y yo... No tuvo otra opción que aprovechar el momento y agarrar el cuchillo, que mientras estábamos forcejeando, y así pasaron las cosas. Eh, el caso no es de nuestra jurisdicción, es de la jurisdicción de Moca. Nosotros vamos a proceder a recibir la joven aquí para en el transcurso del día, en unas horas, que la misma sea eh, transferida al Departamento Judicial de Moca. Ya la joven, eh, hay una orden de arresto dictada en su contra, la cual eh, será ejecutada eh, en estos momentos, ya por la entrega que ha hecho el licenciado. Le expresamos a la joven que no tenga temor, sus derechos van a ser garantizados, eh, tal como lo establece la ley y la Constitución de la República.